Lo vamos a recibir el pueblo de Dios con fuertes aplausos para el Señor Jesús. Amén, Jesús. El coro de niños de la Iglesia Pentecostal a cosecha. Saludamos a todos los presentes y a los oyentes de la radio. Con la paz del Señor Jesús. Amén. En este día de campaña, juntamente con la cena del Señor Jesús, hemos hecho un himno para alabar a Dios. El himno ya por título, hay un precioso manantial.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 El pan que da vida es Jesús Yo como el pan que da vida El pan que da vida El pan que da vida es Jesús Amén, Señor Jesús Ya también tenemos presente al coro de hermanos jóvenes De la iglesia Pentecostal cosecha de esta provincia de Chota Y al pueblo de Dios la vamos a recibir con fuertes aplausos para el Señor Jesús Gloria a Jesús el coro de hermanos jóvenes de la Iglesia Pentecostal a la Cosecha, saludamos a todos los presentes y también a los oyentes de la radio, con la, la paz del Señor, Señor Jesús. Jesús, amén. Hoy en la campaña en ayuno y también en la cena del Señor Jesús, vamos a alabar a Dios con el himno titulado, El Amor de Cristo. ternura transformó mi vida y todo mi ser el amor de Cristo es amor bendito es algo sagrado de mi amigo miel. Cristo es promesa para todo aquel que tiene preparado para los salvados un eterno es promesa para todo aquel, tiene preparado para los salvados un eterno pan. Sin pensar que siempre le tuve a mi lado, sin pensar que nunca le quise escuchar. Él humildemente se acercó a mi lado. Le dijo a mi alma, te quiero salvar. Cristo es promesa para todo aquel que tiene preparado para los salvados un eterno pan. Cristo es promesa para todo aquel que tiene preparado. Cristo es tan puro y grande Ni el amor de madre lo podrá igualar Me sacó del mundo que yo me encontraba Por eso mi alma te quiere cantar Cristo es promesa para todo aquel Tiene preparado los salvados un eterno hogar Cristo es promesa para todo aquel tiene preparado para los salvados un eterno hogar un fuerte aplauso del Señor Jesús Gloria a Dios aleluya Gloria al Señor Jesús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 El pan que da vida es Jesús. Yo como el pan que da vida. El pan que da vida. El pan que da vida es Jesús. Amén, Señor Jesús. Ya tenemos presente también al coro de hermanas señoras de la iglesia Pentecostal La Cosecha de Chumario Villavista. Y al pueblo de Dios lo vamos a servir con fuertes aplausos para el Señor Jesús. Gloria a Dios. El coro de hermanas señoras de la iglesia Pentecostal La Cosecha. Saludamos a todos los presentes y a los oyentes de la radio, con la cara del Señor Jesús. Hoy día domingo, campaña el ayuno y la cena del Señor en este lugar, vamos a alabar a Dios con el himno, ven en pos de mí. Viajaba en triste soledad y nadie me buscaba. Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor Jesús.